Bueno, pues yo soy Silvia Anclares y escribo, escribo artículos desde el 15 de mayo aproximadamente. Me pagan una cantidad importante de dinero, dinero mío, y no hay nadie que se pueda rogar el derecho a decir lo que es el 15M. No sé, yo es que lo veo como algo más indefinido y, y que no se puede definir. O sea, a mí me gusta que no se pueda definir. Entonces me da la impresión de que si lo definimos matamos un poco ese ese espíritu de indefinición que a mí me interesa más. Me interesa más. Me interesa, ya te digo, el qué somos. Es un momento interesante que no hay que dejar de escapar. Pues bueno, es que básicamente no, estaba, en, no estaba, estaba fuera de España. Estaba en el sur de Francia, en una casa en medio del campo. O sea, yo he vivido todo esto a través de la plaza Internet. Me interesa más. En el pre-15M sí que viví, pues estaba en Barcelona, y justamente estaba con gente allí que gente que no estaba especialmente no pertenece a ningún grupo activista ni especialmente politizada eh, varios policías también porque yo se empezaba un poco ahí un poco bueno una distancia no de frente a la realidad ostras y yo allí allá dije uff, o sea a ver la gente de Barcelona bueno y ahí me empezó a resultar interesante por el tipo de gente que veía que, que se estaba animando ¿no? la mano y me la perdí <risas> Ya el día siguiente nos enteramos de lo de Acampada Sol. Me dice, oye, Silvia, que queremos, queremos montar un libro colectivo. ¿A ti quién se te ocurre que puede...? Mira, a mí se me ocurre, pues, Amador Fernández Abater, tal y cual. Se me ocurren otras personas, eh, varios policías también. Y yo dije, ostras, que estamos a 17. Y ya se estaba hablando del 15M. O sea, que, que, que yo dije, ostras, esto es mmm, una categoría brutal una cantidad importante de dinero. Me pagan, incluso. Bueno, me interesa más. Porque, claro, esto sale de mí porque yo veo un poco en eh, los medios generalistas y tal, y de repente empecé a organizar todo aquello. A todo esto yo estaba en medio del campo, pero ni siquiera en un pueblo, o sea, en medio de la nada. Una casa enorme, eh, varios policías también. Claro, es que yo no estaba allí. O sea, realmente, físicamente estaba ahí, pero mis coordenadas, entonces ya te digo, tenía mi, en mi sofá, tenía el ordenador encendido, era, era la manera que tenía de, de, de estar, porque a raíz de, de esos días el proyecto empezó a crecer, el trabajo y la página y el equipo, varios policías también, tenía mi, en mi sofá un espacio de aprendizaje y de trabajo al servicio de la comunidad. ¿no? Entonces, ahora mismo, vamos a pedir una cantidad importante de dinero a los diferentes agentes de la cadena o el mundo editorial que están apostando por la cultura. ¿no? Entonces, pues ahora estamos eh, y en eso estamos. <risas> Toda la gente que he conocido y las... Las puertas que se abren, ¿no? Brutal. Una cantidad importante de dinero, dinero mío, que eso no lo he, yo no lo había visto en mi vida. De verdad, que, o sea, perfecto, o sea, era como el, eso, el clímax. Pero para mí, esto es una visión muy subjetiva porque otras personas yo sé que estaban con otros temas. Bueno, para mí, una cantidad importante de dinero, dinero mío, pero para mí... O sea feliz es chungo decirlo, ¿no? Porque a lo que voy. Mis padres, mis padres que son como somos como familia prisa, ¿no? Somos como familia prisa, ¿no? O sea como muy unos estándares, pues, joe, Que si tuviéramos ese acercamiento, ¿no? A mí eso me, me me saca una sonrisa. En Rusia, ¿vale? Que es un sitio donde allí las fuerzas del orden sí que dan mucho miedo, mucho miedo. En Rusia, mucho miedo. Y donde de facto está prohibido reunirse. O sea, eh, hay un artículo de la Constitución que lo permite, pero... en Rusia todo estaba en cirílico, bueno, parecían agentes secretos disfrazados, recabando información de, de lo que ha pasado en Sol, traduciendo los textos al ruso y ahora, bueno, ya hemos visto todo lo que está pasando en Rusia, de estar ahí en una plaza en Rusia con el hombre este ruso, en Rusia, ¿vale? Es que Rusia es un país enorme con millones de habitantes, sí, pero es que Rusia es un país muy loco, eh pero esta gente está muy lanzada, o sea que matamos al ruso, me parece apropiado. Me pagan, esa es otra cosa que creo que debería, debería mantenerse. Y estaba con el director ruso en Rusia, estaba el tipo avergonzado. O sea, como, joder, qué, qué, qué mal, o sea, qué mala gestión, qué mala imagen. La toma de la calle. Bueno, la toma o la retom... La, pff, como creo que todo se va a poner mucho más crudo en Rusia. Pues creo que nos va a tocar porrazos y pobreza en Rusia, ¿vale? Me parece apropiado. ¿Cómo es esto de...? El pueblo unido jamás será vencido. ¿no? Tengo mis reservas frente a la palabra revolución.